El puzzle. Bueno, compadre. jadeando. <risa> bueno, estoy hecho bolsa. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, compadre, ¿cómo estás? ahí? Un Bien, ¿y tú, compadre? ¿Y por qué te cambias de bicicleta? Eh? Porque esta es la, esta es la 2018. La ah. Sí, la renovamos. Lomo calibre. Lo que ustedes quieran, las dos están bacanes. ¿Lo hemos metado? ¿Lo hemos metido? Sí. Obvio. Sí. Obvio. obvio que sí. ¿Oí? ahí. Oh, Quedamos apuntando para el otro... ¡Ay, mira! <risas> la vuelta que nos dimos. Bueno, no es Suerte, cuídense. ¡Vaya a subir un video. Cuídense, chiquillos. De esto probablemente que sí. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¡Bueno, chiquillos. ¿Tenés una foto? Por supuesto que sí. Chao, chiquillos, cuídense. Bueno, chiquillos. Y ya, Tomás, ¿cómo estáis? Tenéis que bajar el asiento, ¿no? La Mejor. Lo más bajo posible. Ahí. Dale. Muéstrame cómo lo haces y te cuento qué tal. Otro más, otro más, ya lo, lo hacéis bien, trata mira, cuando, cuando te echís para atrás, cierto todo tú ahí ahí, bajáis arriba el asiento, para hacer más fuerza, tú te echáis un poquito para adelante y después para atrás, eso ah. es bueno, porque agarráis más impulso, y de ahí tenéis que llegar a colgarte así todo lo que pueda y tu peso para atrás, los brazos bien estirados y el poto abajo, ¿te acordáis que la metrópolis se levantaba solita cuando bajaba el poto? La bicicleta te va para hacerlo, así que tenés que practicar nomás. Ya, compadre, tengo que ir a buscar a mi amigo, que estoy muy bien, cuídate. Nos vemos, compadre, cuídate. Qué buena verte. Bueno, bacal. Chao. Buena verlo a ustedes. Nos vemos, que esté muy bien. Desbloqueen, yo ayer no desbloqueé. Se cabrón! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Rico, eh! <risa> ¡Oh, pedal! ¡Uh! ¡Papa, pa, pa, pa! ¡Uh! ¡Hola, no línea! Uh -huh. uh -uh. Uh -huh. Uh -huh. Dale helado! lado, uh -huh. Uh -huh qué rico, <tips> ah. ya <Really? tips> <regines> <Pearl> yeah, vemos. Abierto, abierto. Uh. ¡Oh! ¿Cómo voy a mover? ¿Quién más te ¡Oh! ¡Bravo, papa, ¡Oh, como que este bralte! ¡Uf! ¡Uh! ¡Oh! ¡Montaña rusa! ¡Qué rico, güey! ¡Buen acabado! Step up. No, ahora está facilito. La entrada está muy buena, onda. ¡Bravo, pop, pop, papa! ¡Qué ¡Está muy bueno! ¡Eh, Sandré! Uh -huh. uh -huh. acá, cabros! ¡Oh! ¡Pacán! ¡Y ahí muy bien! No gusta, bueno. ¡Eso, velado! ¡Bueno! Oh, pura euforia esta baja. Puro bueno, Fue con el pulmón perro pinchado. <risa> pulmón pinchado, esa vez no la he escuchado nunca. ¿Dónde? Estaba todo, todo sin aliento, güey. Estaba bueno eso. Oh, está zapateado. Juan, otra, voy a andar con la bici desbloqueada. Anda mejor que la otra, Anda más parejito. La horquilla es más lineal y el choque es más progresivo. Entonces anda. La Lyric nunca la fondí. Pelado, le pone todo el flow. Oye, el whip, whip eterno. Este sabía <risa> lo que hay del lado. Del lado, casi no hay contra el cerro. Es que es como plano. Sí. sí. Oh. Oh. Oh, está, está hostil ese salto, oh, está difícil llegar. Uh. Justito. Y cacha que ese día nos quedamos hasta la noche, boom. Sí, sí me acuerdo, si ¿Sí está ahí bueno también? Alumbrando con las camionetas hasta sí. que salió. Y de ahí tengo grabado uno cuando volvimos. De hecho, si mal no recuerdo, creo que tenía alguna de en mi computador. No, ¿en serio? Sí, creo que sí. Oh, ya sabéis lo que te voy a pedir, pelado hierca, está hecho noche, bolsa ¿No? ¿No <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Quizás reconocen a Andrés de yerca pero no conocían al pelado hierca <ríe> <ríe> Qué estilo, cabrón ¿Qué quieres ser el líder que nos va a llevar a la perdición? Pues deja tirarlo atrás tuyo, porque? porque tú lo tenés... Ya. Mordor papeado, ¿no? con neumático inflaído, aún tengo presión, vamos arriba <ríe> El salto más peligroso de esta pista es el que estaba antes de la curva primero, sí, pues, sí, ¿sí? ¿sí? Es para matarse ¿sí? Qué rico, ay, van. ¿Cómo está esta vista? un sueño ¿verdad? Qué rico. Bueno, oh, no sé qué fue, pero está demasiado rica la vista. ¿Cómo está, compadre? Buena. Buena. Gracias. Señor tuyo, compadre. No, <risa> no, no la va a ver. tú Tendría que tener un bobca de la maquinita, ¿no? Una mini excavadora. No, oh, esta para los amigos, que loco. Buena Clemente, tu papá me acaba de contar que parece que te quedaste durmiendo y día en la mañana en la cama. Así que para la próxima, compadre, pedaleo. Y nos vemos aquí en el cerrito. <risa> Chiquillo, compadre, un gustazo. Llamaste, muchas gracias. ¿eh? estés muy bien. Sí, porque, bueno. sí, muy no buena. Bueno. Sí, sí. Te sigo. Atenta que viene gente. No. Démosle. ¡Bueno! ¡Qué maestro! No, acá en la yerca lo va a hacer a raja. Sí. Estuvo muy bueno, bueno. Ese manual al final. Ese manual salió a la segunda. Fue el segundo intento. No habíamos encontrado que ese antes. Sí, tenía tres que antes tenía. Ya, con razón no hacía la relación. Te sigo. ¡Oh, blano! Llegó el momento, nos manual a manual. Oh, acá weón. Oh, el medio aire, weón. ¿Cómo estás compadre? Oh, un gusto, ¿cómo están? Oh, no. No ¿Puedo hacer una foto contigo, porfa? Pero por supuesto que sí. Los videos son bacanes, en verdad. Qué bueno que les han gustado, chiquillos. Bueno. Muchas gracias. Mucho, Pacán, ¡Muchas, compadre. gracias! No, viejo, el placer es mío. Oye, ese salto yo no me lo tiró como hace tres años. Oh, está exquisita.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 hacer el Tetris de nuevo